Mis amados, un gusto saludarles nuevamente Que sea el Señor bendiciéndole en este maravilloso día Hoy El libro de Esther El libro de Esther No se conoce en sí su autor Es un autor desconocido Unos dicen que fue escrito por un judío que estaba relacionado con las costumbres persas. Otros hablan de que tal vez pudieron ser Mardoqueo o Esdras. Este libro fue escrito justo después del 465 a.C. El tema principal el trabajo en grupo que le dio forma a una nación te habla de la providencia divina de cómo él está obrando sin que tú lo sepas el propósito es mostrar el amor de dios su providencia y su soberanía el nombre del libro proviene de una judía huérfana que se convirtió en esposa del rey Azuero quien se cree fue Jerjes y quien lo sucedió a Darío en el año 485 antes de Cristo y gobernó por 20 años las 100, 127 provincias de Etiopía el rey vivía en la capital Persia de Susa y durante este tiempo aún había judíos viviendo en Babilonia, aunque ya se les había dado permiso para que regresen a Babilonia. La historia dura aproximadamente cuatro años y comienza en el tercer reinado del rey Jerge. Este libro nos muestra cómo sobrevivió la gente de Dios en medio de la hostilidad. Amán, el eunuco del rey, quería que fuesen muertos todos los judíos e incitó y manipuló al rey para que diera orden para su ejecución. En este momento Esther entra en escena. Entra en acción y es usada por Dios para que salve a su gente. Por último, Amán es colgado y Mardoqueo, un líder entre los judíos, se convierte en primer ministro. La fiesta del Purín fue instituida para celebrar esta liberación. Es de notar que el nombre de Dios no se menciona. Sin embargo, el carácter de Dios y la forma en que actúan Esther y Mardoqueo son tan divinos que marcaron la vida de los judíos además de estar en contexto con el resto de la Biblia. Mardoqueo era un un judío de la tribu de Benjamín. Esther fue adoptada por su tío ya que era huérfana. Ambos personajes temían a Dios y sin importar las consecuencias, Mardoqueo rehusó rendirle homenaje a Amán y Esther arriesgó su vida por causa de su gente al presentarse ante el rey sin haber sido convocada. Su misión fue siempre salvar la vida del pueblo de Dios, que el enemigo trataba de destruir. Como consecuencia, ellos liberaron a una nación. Fueron honrados por el rey y se dio gran autoridad, privilegios y responsabilidades. Hay que confiar. En la misión que Dios tiene para con nosotros Hay que arriesgarnos A veces, mis hermanos, mis amados, amigos, amigas Así como hizo Esther Cuando arriesgó su vida por causa de su gente Al presentarse ante el Rey Sin haber sido llamada porque ella reconoció su misión así nosotros tenemos que empezar a reconocer nuestra misión como les he venido mencionando todos fuimos creados con un propósito en esta vida por lo cual todos tenemos una misión que cumplir. Si aún no conoces cuál es tu misión aquí en esta tierra, te invito, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, a que pidas revelación, que ores al Señor para que sea Él manifestándote su voluntad en tu vida. Es hermoso servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es de gran bendición manejarse bajo la voluntad del Dios Todopoderoso si te ha gustado y te gusta estar en sintonía con Dios no olvides darle a la campanita para que te sigan llegando las notificaciones de los próximos videos y una vez más te invito a que sigas escudriñando la palabra de Dios que sea Él dándote la sabiduría y el entendimiento que tú necesitas. Que nuestro amado Padre y Señor Jesús les bendiga grandemente en este día. Nos vemos en la próxima sintonía con Jesús.